Senadora Lima. Gracias, Presidente. Buenas tardes, señorías. En el día de ayer seguí con mucha atención el debate en el Congreso, y vi cosas que la verdad es que no me sorprendieron. Vi al señor Rivera, que como siempre se atribuía medallitas que no le correspondían. Luego vi al señor diputado del Partido Popular, al señor Moreno, con el manido discurso del comunismo que utiliza... Y argumentos que la verdad es que me hacen sentirme alegre de ser una persona sorda. Porque la verdad es que tengo la suerte de no escucharlos en ocasiones. Señorías del Partido Popular, superen ya ese discurso falaz y penoso. Superen ya esa moción de censura. Deben superarla. Deben cambiar su discurso deben renovarlo de cara a las próximas elecciones, debido al sangrado de la militancia que están padeciendo. Señorías, se van a quedar cuatro gatos, bueno, cuatro no, seis, que son los mismos candidatos que se proponen para liderar vuestro grupo político. Bueno, estamos aquí y ¿por qué estamos? Eh, Recordamos el decretazo del Partido Popular del 2012, donde se quería elegir la presidencia de la Radiotelevisión Española. Y es curioso, vaya, a través de un decreto, vale, parece es maravilloso, es muy necesario, pero ¿por qué lo he hecho yo, señorías? Seamos serias, tenemos memoria aunque ustedes muchas veces por todos los medios intenten que no la tengamos. En segundo lugar, estamos aquí porque la red de televisión pública española está dominada y secuestrada por los manipuladores que son capaces, recordáis la imagen de M. Rajoy entrando para declarar en la audiencia nacional, para declarar por la financiación irregular, y la caja B de su partido, una imagen demoledora que hubiera quedado en nuestro país, en nuestro imaginario, y que nunca hubiéramos olvidado. Fueron capaces de censurarla, Fuiste, fueron capaces de censurar esta imagen. Durante años del gobierno del Partido Popular han sido muchas situaciones como esta que hemos visto, manipulación informativa falta de parcialidad y ninguneo de noticias importantes. Ha habido denuncias de las trabajadoras y lo podemos demostrar a través de varios hashtags. Hashtag Así se manipula, Viernes Negro, Radio Televisión Española, el hashtag de Mujeres, Radio Televisión Española, de todos y de todas. Pero de este tema ya se ha hablado en muchas ocasiones, tanto en el Congreso como en el Senado. Y tenemos unos 500 informes de casos de manipulación. En cuarto lugar. En las últimas elecciones ha habido un cambio de tornas. El Partido Popular perdió la mayoría absoluta, con lo cual hubo un atisbo de esperanza. Vimos la luz. Se consiguió aprobar la ley por unanimidad, la ley 5 barra 2017, donde reconoce una cosa importantísima que parece que la hemos olvidado. Regula el procedimiento del concurso público, del concurso público, importantísimo. Pero vaya, la sorpresa viene. Y empiezan los bloqueos, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Ciudadanos en alianza con el Partido Popular para intentar acaparar la mayoría en el grupo de expertos. Nosotras estamos aquí porque ya es hora de defender para devolver a la televisión pública española la credibilidad, el prestigio, la independencia, y para recuperar que los profesionales puedan realizar su profesión con, con el periodismo independiente. Hablamos del derecho a la información y tenemos que garantizarlo. Y hablo de toda, de toda la información, porque hay, por ejemplo, las personas sordas, también tenemos problemas de acceder a la información, pero luego hablamos de este asunto. Entendemos que el Real Decreto-Ley presentado por el Partido Socialista es un intento de que los dos grupos políticos, el Partido Popular y Ciudadanos, están intentando imponer una cacicada y es una solución transitoria. Porque el objetivo, repito, es el concurso público. Lo comentó ayer mi compañera Noelia Vera en el Congreso. No renunciamos al concurso, al concurso público. Vamos a defenderlo, porque como la única opción de garantizar la independencia y la pluralidad. Valoramos de forma muy positiva todos los candidatos como nombres de profesionales, de prestigio, comprometidos con la televisión pública, pero... Recordamos que el objetivo sigue siendo el concurso público. Queremos que el Consejo de Administración sea paritario, porque será la única forma de conseguir una televisión pública feminista y despatriarcalizada, porque podemos conseguirlo. Señorías del Partido Popular, yo vengo del País Valencia, vengo con una experiencia de la televisión de nuestra tierra, Canal No, ahora denominada APUNT que ha costado mucho su apertura, ha costado mucho. Con el gobierno del Partido Popular se destrozó la televisión autonómica. Y no puedo evitar recordar y comparar el camino que está llevando la radiotelevisión española, porque lleva el mismo camino y tenemos que evitar esa degradación antes de que sea demasiado tarde. Les cuento algunos detalles que creo que son importantes al respecto. Llevamos ya 10 Viernes Negros hasta ahora y continúan. Un 38% de la población no confía en la televisión española. Llevamos 11 años sin convocatorias de empleo público. No se están cumpliendo las condiciones laborales, ni el plan de igualdad se está llevando a cabo. Hablamos de una plantilla envejecida donde el 60% superan los 50 años. Datos del año pasado. Hablamos de una contabilidad opaca y podríamos seguir, pero el tiempo me lo impide. Quería recordar que esto es un tránsito cuyo objetivo último es el concurso público, porque este camino tiene que representar a la pluralidad, tiene que estar representada en la dirección de radio y televisión española con todas las sensibilidades, con todas las confluencias confluen posibles, porque no podemos continuar permitiendo que el gobierno de turno o el partido político controlen los medios de comunicación. Eso es antidemocrático. Por último. Señorías, queremos que la radiotelevisión española represente a toda la ciudadanía, que todas las minorías no estén invisibilizadas. Hablo de las personas sordas, de las personas ciegas, de las personas sordociegas, de toda la diversidad, con el subtitulado, para que la televisión sea 100% accesible, 100% accesible que cuente con el sistema de audiodescripción, con la lengua de signos. En ese caso, sí que estaremos todas y todos representados. Ustedes, señorías del Partido Popular, con sus aliados de Ciudadanos, necesitan, necesitan amordazar y silenciar todas aquellas cosas que no les interesan. Es su forma de proceder. Pero reconozcámoslo ya, porque les decimos una cosa, a partir de ahora va a ser imposible seguir manipulando la información, como han hecho hasta ahora. Y será difícil con el tiempo influenciar a las nuevas generaciones. Háganse un favor, señorías, acepten el cambio. Sería maravilloso. No se resistan, señorías del Partido Popular. Su militancia ya se está dando cuenta. Escúchenla. Muchas gracias.